Bien, ahora sí venimos aquí ya con Mario Ya venimos en el supermercado, vamos a comprar La rosca, se acaban muy rápido Esta fecha, ¿verdad Mario? Sí, ahorita vamos a, a ver la rosca y también vamos a Llevar leche, algo así ajá, para, exacto, para Para hacer chocolate, chocolate algo calientito porque está fresco Obviamente yo siento que ustedes Se si han de conocer el chocolate y pues vamos a eso Vamos a comprar la rosca y también para Hacer chocolate, miren aquí está la rosca Hay varias, ¿eh? es la famosa Rosca de Reyes, es lo que están mirando Que hay varias, y Fíjense, hay varios tamaños Ajá, hay muchos tamaños, hay chica mediana y grande, nosotros ahorita vamos a comprar la mediana porque, pues, somos poquitos en la familia. Sí, somos poquitos. Pero hay gente que compra todavía hay más grandes que las grandes, Mario. O compran de 2, 3, 4, 5. Como nosotros somos poquitos, como hace llevar un tamaño sí. y su. La tradicional contiene lo que son, pues, simbólicamente son los tres reyes magos. Y aquí es como pan de concha. Ustedes han de conocer la concha, yo pienso, ¿no? Ya no sé, la. Idea, la idea, pero yo sé que. Que cada cien de se parte, Ajá. la rosca no hay magos, sí. Y a quien le salga mono, paga los tamales. Ojalá toque mono, Paul, para que Ah, para hacer tamales. tamales. Vamos a hacer un cocinando tamales. <risa> hay que elegirla, Mario. Después de eso vamos a ver qué, qué vamos a comprar para el chocolate. Miren, Mario, ahorita que estaba investigando en lo que buscábamos la rosca, ya supe el significado. Esos tres vegetales son vegetales en sí, pero son caramelizados significan lo que traen aquí los reyes magos que son las joyas. Ah. El significado del niño es el niño Dios que está escondido. Ah, está dentro. ¿vale? Ajá, exacto. Oh, wow, ¿Y es significa? el niño que sale en la rosca. ¿Qué significa esto? Esa, pues es dulce Mario. Esa sí no tiene es significado. A pampa, Ajá. Tiene que tenga sabor, Exactamente. ¿no? Y ya la rosca significa como un portal. Un portal, bueno, Ajá. Pues bueno, yo la verdad no desconozco el significado, pero qué bueno que investigaste. Ajá, como... exacto. Hay que ver la más bonita para llevarla a casa, Mario. Yo pienso que esta. Pues vamos. Miren, como pueden ver, ya ahorita ya se está llenando, Mario. Se van a acabar. ¿no? si venimos más tarde, ya no vamos a alcanzar. Se acaban antes de tiempo. Se Ajá, exacto. Antes porque todo el mundo viene por su rosca. Incluso muchos las compran más caras porque ya no hay en ningún lado. Exacto. Y buscando Hoy productos. mismo la, las compran más caras, pero más tarde. Pero es porque, es porque hay gente que no se prepara como nosotros. Exacto, a las carreras todo, pues es como mexicano. Exacto. Y llegamos a la casa, ya estamos aquí ya a punto de preparar el chocolate, ¿verdad, ma? De que lo prepares, pues eso es muy tradicional, ya que va calientito y va junto con la rosca. Va junto con la rosca y va calientito, la rosca está acá ya con Mario. Y ya está aquí mi papá también. somos poquitos ahorita porque mi hermana se puso un poquito enferma. Pues nos toca nomás a nosotros cuatro el Chocolate el molinillo o el chocolate nada más con cuchara, eso es como molinillo Yo no sé, pero yo voy a partir el pedazo de Ángela, si te toca mono ah, Exacto, va eso, a tamale, sé, ¿Va no? tener que ser la madrina de los tamales ah, para medida de candelaria déjenme, Porque a lo mejor mucha gente no sabe Haz de cuenta que cada quien va a partir su pedazo del tamaño que cada quien quiera, porque incluso hay muchos que quieren un pedazo muy grande Y pues eso ya depende de, ya cada, depende quien. de cada quien, hay unos, hay unos que lo cortan muy chiquito. Y de y, todo y de sale un monito que es, representa al niño Dios. Ajá. Y pues... Así ahí es el juego, es depende de la suerte. Es un juego, ahí depende de la suerte. De Porque la año. panadería lo hace al azar. Como puede estar aquí, puede estar acá. Y no, más que perdido. lo que desconozco de esta rosca, no sé cuántos monitos traigas. Hay unos Bien. que traen 5, de traen 4, traen 2. 36, no dice. no dice, pero pues es sorpresa, a ver cuánto sale, salimos debiendo tamales, yo fíjense sí, que mamá se sabe la verdadera historia de cómo, por qué los niños están escondidos, yo sé nada más que están escondidos porque es cuando la Virgen María y el Señor San José andaban escondiendo al niño Jesús porque uno de los reyes de Nazaret quería matar a todos los niños de la misma edad para dar con Jesús. María escondió a Jesús, por eso es la rosca, porque se supone que están escondiendo a Jesús. Sí, pero también están escondiendo a todos los niños. A todos Todo el mundo escondió niños, a los sí, niños porque que... este individuo buscaba a todos los niños para ennegollarlos. Y entonces, por eso el niño se esconde y los niños se esconden. La verdad, yo no sé mucho del significado de la rosca del rey, pero hay muchas versiones, ¿eh? Mm -hmm. Dale cuenta que uno dice una y luego el otro dice otra. Y pues yo, la verdad, miran, dicen unos que, que la rosca del rey del círculo significa. Que es amor, y pues unas, unas creencias, y pues no se sabe la verdad, pero... Sí, pero toca... realmente lo que queremos hoy hacer es, es el juego es El juego, queremos ver quién saca y quién paga los tamales Va a estar chido, es como un juego Sí, todo, exacto Todo México lo hace, es tradicional aquí, y lo hacemos como para convivir con la familia también Sí, de es hecho pretexto, se juntan mucho Es un pretexto para convivir más con la familia Ajá, Se juntan todas las familias grandes también, se juntan mucho y... Nosotros ahorita somos poquitos, Mario, pero... Ni modo, ah, estoy todo acá. No pasa nada. Ahí sí. les enviamos un pedazo por, sí, por si los está está comentarios. El mono va a poner los tamales y el atole el día de la canela. Ah, el exacto. El o si el no, atole. Vamos a regalar tamales. Ah, exacto. O sea, Estaría ¿no? bien ser los padrinos de los tamales para vamos regalar. Vamos a regalar una pero... cantidad de tamales y a la calle, depende de que mono. Exacto. Aquí, no, es el. Es el niño Dios oh, eh, No ver, se vale ah, ese sabor yo pienso que sí lo han de conocer En los lados que nos ven no Es el sabor de la cocha, es lo que le echan arriba Mmm, dale rico Oh, está duro, está crujiente Y pues bueno, ya llegó la hora, ahora sí De partir la rosca y pues ¿Primero tú? ¡Pártelo! Ay, no, ni, no, ni, no, ni. Sí, yo primero, primero a las damas Dicen, dicen que a los primeros no le sale mono Dicen a ver, a ver, a ver Parte, ¿qué pedazo te va a tocar? a ver Queremos ver Que conste, si yo no me saco, no voy a hacerles nada, ¿eh? Como compran, ah, los, sí. no se sí. hacen Ah, mira, agarró la parte que más me gusta a mí, Paul Mira que ahí tiene mono, a a ver. Si queremos, le saca el mono, Ay. para que nos dé los tamales Realmente. A ver, ¡ah! ¡Qué ¡Ah! bacán! ¡Ah! ¡Voy yo! ¡Tuvo ¡Tú ¡Tuve suelto! ¡Tú eres grande, mira! A ver, dice que va partiendo así. Dice. Con higo también. ¡Hijo, ya me tocó higo! ¡A ver! Oh, un... oh, ¡Ay! por oh. ¡Por dos lados! ¡Pero no, pues ya lo sentí por los dos lados! A ver, mira, no. Primero de este lado, la no cabeza. A ver si no consigo la cabeza. ¡Ah! sí, ahí ¡Tira! ¡Oigan, oigan! Ay, ¡Silencio! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan! Que <risa> mira. Oh, mira, está bonito. A ver, sí. Está bonito, pero no se sientan este, agredidos. Más bien, siéntanse bendecidos de que salió el año. Dios, sí. Oh, sí. Que, lo que Está bonito, esta tiene está en su cuna. Ahí el nacimiento trae el nacimiento. A lo mejor, a lo mejor no sabemos tampoco. No, vamos a, a, ver, a ver si no se repite el mismo. Mucha gente lo tiene así y por no comprar los tamales se lo come. Ajá, ah, exacto, es la tradición mexicana No a hacerlo, mexicana. Paul, ¿eh? No lo a hacer, sí, es tú, Paul Pero... que voy a comer procede pues, bien buena Yo quiero... Ah, Yo no sé. quiero este ¿Va? Vale, vale. ah, sí ¿Va? ¿Qué? ¿Qué? Claro, ¿de veras ¿Todo? Sí, ¿Sí? sí. Ver. Arriesgas, Paul, arriesgas mucho Muñequito Paul ¡Oh! Es detalles. lo que les comentábamos Puede ser un pedazote grande y no sale nunca Si no tienes... Esa bendición ¿eh? Este va acompañado con chocolate, y la verdad, está bien rico, bien calentito el chocolate. Bueno, Paul, es mi turno. Mario. Salud, Paul. Y que Dios te bendiga y que te ah. siga bendiciendo, pero a ti no te tocó, mono. No me tocó, no estoy eh. bendito. Así bebé, que no estás no bendecido. Dicen también que si te sale el niño Dios, es porque vas a tener un hijo próximamente, ah. yo no sé. Ya con inventos Inventos, <risa> inventos Paul. Me gusta como que se ve rico este, pero yo siento que, no, así me va a salir porque de este lado... Que no me haga trampa, ponga atención ahí. él. Sí, me gusta este, de este lado. ¿Ya lo tocó? No, sí, ahí no. está, ahí está el muñequito. como que leo, algo. lo abra, lo abra, lo ey, abra, lo abra. No me salió. Ponle los dedos. No me salió. No me salió. Suerte. Ahorita voy a partir el de Ángela. Ah, el de Ángela. No, como uno. No. No es mi culpa. Bueno, párate sin cortes. Mira, para que luego no digas que es trampa. ¿Cuál le gusta? Estos. También los que tienen como... Ángela. Ángela, si ves este video... Ni modo, le salió a pagar la madre. Porque quién se sintió, mira. Mira, oye, oh, escuchen, eh. Mira. Pero ábrelo, ábrelo. No, pero espérate. ¿Cuál es? Depende eh? de la suerte que tenga. Ajá, ¿cuál es? ¿Qué quieres? ¿Que les haga o que no les haga mono? No, pues no sé, ahí depende. De todos modos, son parecidos de los dos. De aquí, lados. Le voy a me aquí de ese lado. No okay. veo. <ríe> oh, por los dos lados, por favor. <ríe> Mira, güey, usted Mira. An... Ay. Ah, Ángela Esta Ángela es afortunada Ángela, si ves este video Mira, ¿Te tocó? mira nomás Otra bendición Miren, ah, sí es el nacimiento Otra bendición oh, oh. Se me hace Voy a ver si se tiene otra bendición de este lado No se le van a venir los gemelos, paul Se le van a venir los gemelos Voy a ver si no hay una bendición aquí No, y falta que tu mamá Pasa del leche. A ver, oh, te salvaste, Ángela oh. No tuviste gemelos este día Pero aquí te pártalo el Che, el Che Ajá, el, el, el, el esposo de Ángela no? A ver, ¿cuál le gusta? Tú sabes su gusto No, pues yo no a sé ver, a ver. Dónde? Bueno, pártalo, no importa, no hay problema ¿Verdad, Mario? Aquí. ¿Otro padrino? No importa aquí. Exacto a ver, a ver. Pero creo que sí. Sí, Sí, sí mira, ven. ¡Ah! Oh, oh, ¡Le tocó! ¡Un camello! Cielo. ¡Un camellito! A ver, dámelo para enseñarlo. ¡Le tocó che. un camello! ¡Le tocó, Che! Está bonito, ¿eh? Lo que me gusta de esta rosca es de un centro comercial muy famoso de México. Cada año hacen su figurita de nacimiento y son muy bonitos, miren. Hay personas, incluso mi abuelita, arma su nacimiento. De monitos de, de la rosca de Reyes Magos Ajá, exactamente, bueno, el diario lo vemos cada año Ahí es el pe... nacimiento Está bien pequeñito el nacimiento ¿Por pero... ah, aquí, Por bueno, aquí, mira, tres Ah ya está. falta vale. el señor José Ajá. Pues, ahorita vamos a A comer A comer Vamos, vamos a, a, a comer chocolate Pero pues, Si llega alguien ahí, un otro invitado, pues lo va a tener que partir <risa> Exacto Falta Auri Y Auri no, porque no va a comprar los tamales <risa> Ay. que con una buena sopiada, el pan sabe más bueno, vamos a ver si es cierto. Sí, y muchos dicen que es de mala educación. A ver, es cierto. A mí en lo general me gusta, aunque digan que es de, de mala educación, ¿verdad, Mario? La verdad, sabe rico, pero está muy aguado. Ya finalizamos lo que es la partida de Rosca. Sí, ya les compartimos esta bonita experiencia que cada año se hace en México. Y la verdad no bien lleno porque miren cómo pues de... pues nos has Pues bueno Paul vamos a finalizar este video Sí esperemos les haya gustado esta bonita experiencia que se las queríamos compartir Y que todos ustedes estuvieran aquí con nosotros también Espero le vayan a dar like al video Se suscriban Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en Instagram que ahí estará apareciendo Instagram Para que ahí vean más sobre nosotros, vida cotidiana diaria diaria. Y también vayan a seguirnos en Facebook y vayan a darle like Activen notificaciones y para que todo le llene todos los videos, porque Exacto. también estamos subiendo videos en Facebook. Sí, ahí también llegan las notificaciones y llegan más rápido. También aquí en YouTube recuerden activar la campanita que es muy importante y también comenten, compartan y denle like. Y nos vemos hasta el siguiente video, Mario. En mi ¡Hasta la próxima!